¡Hola! Hola, me preguntaba si vas a ir a la tienda hoy. No pensaba ir. ¿Por qué? Bueno, solo quería recoger unas cositas para la cena de esta noche y mi novio tiene el coche todo el día. Solo quería averiguar si podrías darme un aventón. Lo siento. Ojalá pudiera. Tengo que llevar a mi mamá al doctor más tarde. Ah, uh, no hay problema. Pediré una pizza o algo. Gracias. Hasta luego. Gracias por llamar a Quickies, es para recoger o para entregar en su domicilio. Muy bien, para entregar en su domicilio, ¿qué le gustaría?